haciendo hacer la pintura termotómica, notamos que es Voy mostrarles cómo funciona. Voy a hacer un dibujo muy fácil. Lo voy a colocar con marcadores y luego encima lo voy a colocar la pintura que hice con, pegante, con pigmento de Bueno, voy a mostrarles el cambio. Aquí la tenemos en frío y ahora lo voy a calentar rotándola con la tela de mi pantalón hasta que se caliente un poco y luego que se calienta como ven ya ha cambiado bastante voy a sacarle una foto de antes y después para que observen cómo es el cambio y como ven ya se empieza a poner más negro cada vez más negro más negro a medida que se enfría y cuando se termina de enfriar se convierte completamente en negro Esto ha sido todo en este video. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte, experimentador. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.